Muy buenas noches, muy frías noches, todos tenemos así mucho frío, pero todos andamos corriendo, así andamos súper activados y bueno, obviamente quien anda corriendo, les decía a los amigos de Instagram, pero me da mucho gusto que esté aquí con nosotros eh, Matías Rivero, él es el secretario de Bienestar y Participación Ciudadana Así es Apenas rendiste tu informe Apenas rendiste Hace tu una informe. semanita Así es, así es. Y, y, ¿Y saliste bien? <risa> claro, pues, como debe ser. Oye, y por, porque la bancada de, de morenistas son bravos, son bravos, críticos son bravos, y son sí, bravos. Sí, sí, claro. Y es más, o sea, los, los voy a confesar aquí, aquí los voy a confesar algo. Eh, recuerden que hace como dos semanas estuvo aquí la bancada de Morena. Ok. Y entonces, bueno, ya sabes, la crítica así, no, sí, sí y entonces se debe de cambiar esto, esto, esto pues es su chamba, ¿no? es su papel, es así su es papel. papel de oposición, así, así es. es. Sí. entonces los regidores de Morena, pues bravos y ahí diciendo y todo eso, ¿no? dije bueno, pero a ver, dime y eso se lo pregunté a Jordi. Ok. Y le dije a ver, pero a ver tú dime qué secretarios pues, valen la pena, qué sí, secretarías claro. han dado buenos resultados. ¿no? y pues que bueno, no, se pusieron la ¿no? secretaría, de, de, la de seguridad pública, bueno, okay. terrible okay. ¿no? Hey. la de obra la de, bueno no y que sales tú ahí en la terna, sí, y salí y salí este al, al filo de la butaca no, bien, ¿Bien? Okay. no, okay. así es más, las palabras de, de Jordi fueron, este, es que al secretario dice, este, este chamea muy bien qué lástima que le, que le dieron tampoco poco presupuesto yeah. Bien. no, bueno, yo no sé ahorita cuánto sí. te asignan pero ahorita no los vas claro, a inventar. pero está haciendo un estupendo trabajo dije, hay que hay que entrevistarlo gracias, gracias. entonces, muchas gracias por no, estar acá muchas gracias Erika Matías. por la invitación me claro. gustazo estar en tu programa y pues abierto las, a las preguntas para, para platicar hay mucho que platicar adelante a ver eh, este este nombre pues está cañón porque es Bienestar sí. y Participación Ciudadana sí. Cuando el bienestar, híjole, llámale pandemia, crisis económica, sí. este, vaya, hay muchos factores sí. como para que el bienestar digas, híjole, pues la sociedad está lejos del bienestar. Sí. Eh, y la participación ciudadana, bueno, pues tú dime. Sí. Que participe realmente la ah. sociedad y se, se inmiscuya en la política es complicado. Sí, muy complicado. Entonces, desde ahí, yo te quiero preguntar, ¿Por qué aceptaste esta secretaría? Okay. Oye, Erika, fíjate que, eh, bueno, eh, empiezo por tu segunda pregunta, ¿por qué acepté? Bueno, porque finalmente eh, para eso nos metemos a un proyecto político, para eso nos metemos a campaña, para servir a Puebla, se dieron las cosas eh, el pas en la pasada elección... Y bueno, pues eh, yo he sido de un equipo eh, que encabeza el presidente hoy, presidente municipal Eduardo Rivera. Y bueno, pues eh, después de que ganamos, me nombra a mí encargado de toda la transición. Mi homólogo fue el regidor hoy, este Leo, Leo, Leo Rodríguez. Leobardo. Leo y eh, pues la determinación y las estimaciones es que yo iba a bienestar, ¿no? O sea, todo el tema social. ...hoy soy el encargado de la política social en Puebla... ...muy complicado... Uf. ...y me voy a la segunda pregunta... ...bienestar... ...a mí en lo particular... ...te soy franco y lo he dicho abiertamente... ...a mí no me gusta el nombre... ...a mí me gusta y me gustaba desarrollo social... ...bienestar es muy... ...es muy ambiguo... ...es muy abstracto... El, eh, ...es muy... Eh, ...para lo que... ...para lo que a ti es bienestar... ...para mí a lo mejor no... Claro. ...entonces... Eh, es, es demasiado abierto, Erika, el tema de bienestar. A mí no me gusta. ¿Y por qué tampoco me gusta? Porque el bienestar es como el bien común. O sea, nunca lo vamos a ver cristalizado. Hay una constante búsqueda para ello, claro, y a sí. eso estamos los servicios públicos. Pero trata eh, de Bienestar, ¿no? O sea, toco y abro la puerta y... ¿Acá está el bienestar? no. O sea, es una serie de satisfactores, una serie de factores que eventualmente podrán llevar a, a una persona a estar mejor, su calidad de vida. Uh -huh. Pero no me gusta tanto. ¿Por qué nos llevamos bienestar? Por una alineación federal, desde la propia Secretaría de Bienestar. Y los manuales, eh, las políticas y todo lo que conlleva, pues nos tenemos que llamar así. Sí te he de confesar algo aquí en este, en, en, exclu en exclusiva. Que, que sí he hecho algunas investigaciones para ver si lo podemos cambiar pero tampoco es algo que me quite el sueño o sea, sí, hay, finalmente hay otras, es un nombre no si es un hay nombre, otras cosas hay otras cosas mucho más importantes. importantes y se conforma la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana por qué Erika porque estamos convencidos en este gobierno que si no es con la participación de los ciudadanos es difícil que alcance los gobiernos están colapsados técnica y presupuestalmente te voy a dar a Puebla en cinco datos, rápido. A ver. Puebla capital en cinco datos. 1.800.000 habitantes, Erika. Más de 1.500 colonias. 17 puntas auxiliares. Eh, más de 70 eh, unidades habitacionales. Y más de 600.000 personas con alguna carencia de rezago social. O sea, ese es, ese es Puebla así. Entonces, imagínate el monstruo de ciudad que tenemos, la complejidad que, que, que tiene y el poco presupuesto que tenemos. Entonces, la participación es importantísima para poder lograr y para, para poder eh, eh, tener estos fines que nos marca finalmente pues, el servicio público. ¿no? ajá eh, Ya se ha hablado mucho del presupuesto. Mucho. ¿Cuánto, ¿Cuánto presupuesto te asignaron? Mira, eh, yo tengo eh, yo tengo asignado alrededor de 50 millones para este 2022 y de los cuales, bueno, pues tengo eh, uno de los ejes de gobierno más importantes, que es el de estancias infantiles. Exacto. Ese ¿Va? es otro de los puntos que Exacto. vamos a platicar. estancias infantiles entonces. Uy, pero si es de poquito. Pues es, pues es poco, pero pero, pero se, se tiene que ser mucho. <risa> lo estás haciendo No, no, a ver, lo estoy estirando como quincena. Ajá. Entonces, yo, mira, Erika, yo estoy convencido de que, no obstante, puede parecer poco o es poco, yo creo que el manejo responsable de recursos y bien focalizado, ese es, ese es la. Ese es, ese es la, eh, digamos, la el punto fino de lo que llevo eh, en un año de, de, de secretario. ¿Qué pasa, Erika? y te mismo rápido anteriores administraciones dispersaban mucho en mucho territorio o sea mucho o medianamente pero en mucho territorio yo qué hago yo prefiero destinar mucho o poco pero en, en una en una demarcación territorial mucho más focalizada es imposible Okay, que yo satisfaga en todo el territorio municipal las uh -huh. carencias sociales ¿cuáles son estas áreas que tú focalizaste? el impulso a eh, proyectos productivos comunitarios Ahorita te lo voy a platicar bien de qué se trata pero tenemos cuatro zonas con alto eh, índice de población indígena, indigenérica, en Puebla capital uh -huh. hace rato fui a dar una plática en una universidad y les decía la Puebla no es la Puebla de Angelópolis la Puebla no es la Puebla ...de Sonata... ...la Puebla no es la Puebla de las colonias... ...no, tenemos una Puebla de 17 juntos auxiliares... ...de las cuales cuatro tienen alta vocación indígena... ...con alto rezago social, Erika... Te voy a decir cuáles... ...San Miguel Canoa... ...San Miguel Espejo como inspectoría... ...La Resurrección... ...y San Andrés Azuñatla. ...les digo, les decía a los alumnos... ...si nosotros nos arrancamos del centro de Puebla... ...hasta Rosario La Huerta... Haces casi dos horas y media, Erika, y estás en la ciudad, estamos en la ciudad, o sea, de esa magnitud es la ciudad, entonces, ¿qué hacemos, Erika?, lo que hemos hecho para terminar esta, esta primera gran introducción que te, que te hago es hacer mucho pero en una extensión mucho más focalizada. A eso nos estamos dedicando. En estas cuatro eh, localidades, localidades sí. eh, estás enfocándote. Estamos enfocando eh, Estamos enfocando esfuerzos, estamos enfocando apoyos. Lo poco que hay ahí. ¿Apoyos cómo? Por ejemplo, ayer estuvimos en San Miguel Canoa entregando este, los captadores pluviales. No hay agua en Canoa. No hay agua. Por un tema okay, histórico, okay. desde hace 8 o 9 meses, por un apagón ahí de CFE, no hay agua. ¿Qué hacemos? Vamos, vamos a ayudar a la gente. Entonces los captadores pluviales, como su nombre lo dice, capta, la recibimos en un proceso uh -huh, okay, okay. y ayer entregamos. Biodigestores, por ejemplo. ¿Qué es eso? Biodigestores son, son captadores orgánicos de desechos animales y humanos que convierten todo el tema de gas y además ayuda a que la gente que no tiene desagües uh -huh. lo, lo capte. Entonces... ...son pequeñas cosas que hacemos... ...impulsa proyectos productivos... ...te voy a comentar una anécdota... ...Roseo la Huerta... ...nos encontramos con un mezcalero... ...Erika... ...amigos, no se imaginan... Cómo hace, ...cómo hace el mezcal... ...es artesanal, o sea, casi casi puedo decir... ...prehispánico... ...o sea, desde su fabriquita, desde... ...que amarró, desde que le corta... Desde ...la planta del maguey... ...este, lo siembra... ...o sea, artesanal, la fabriquita... Uh -huh. Bueno, él inscribió su proyecto en un programa que tenemos de impulso para fomentos productivos y ganó, ganó un cheque de 50 mil. Entonces, esos 50 mil, ¿para qué? Nos decía secretarios, amigos, ayúdenme a envasar, ayúdenme a etiquetar mi maguey, ayúdenme... Bueno, pues imagínate eso cómo le sabe a la gente. Entonces, yo estoy convencido que la pobreza, Erika, y ahorita te voy a dar algunos índices de pobreza, no se combate ni con dinero en efectivo ni con rotoplaces, ni con cementos, ni con despensas. Esos son paliativos que sirven en el momento. No, la pobreza se, se, se tiene que atacar desde dimensiones mucho más amplias. ¿Cómo, cómo cuáles? Incentivar proyectos productivos en comunidades, uh -huh. eh, propiciar la inversión, seguros, seguros eh, de, de, de cobertura de seguros de salud universal. Eh, educa temas educativos y por supuesto condiciones para que el gobierno pueda hacer sus, sus funciones atribuciones que la gobernabilidad pero eh, no, estamos, estamos soltando eh, por lo menos desde la dimensión de pobreza de la, del gobierno federal y estatal eh, más bien apoyos que eventualmente veremos si estamos eh, realmente contrarrestando el tema de la, de la pobreza, porque además Coneval nos mide ¿eh? uh -huh. ¿Cuántos, ¿Cuántos puntos redujimos del tema de la, de la pobreza? Uh -huh. Entonces, en Puebla tenemos 1.800.000 habitantes, Puebla capital 1.900.000, tenemos 600.000 personas con alguna, con alguna carencia, porque la pobreza es multifactorial, uh -huh. alguna carencia, acceso a servicios públicos, acceso a alimentos, acceso al agua, vivienda digna, o sea, con alguna, y tenemos... Eh, un poco más de 90 mil personas con pobreza extrema, es decir, que tienen dos o más carencias eh, sociales. Entonces, a eso estamos dedicados, Erika, tenemos muchos programas, pero bueno, ese es el corte que tenemos hasta el de día acuerdo. de hoy. De acuerdo, hablando de la pobreza y de los índices, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo está Puebla? En un comparativo, incluso con, con la ciudad sí, misma, ¿no? Sí, sí, sí. En un antes, un después, ¿cuáles son los datos que tienes? Y, y como, ahora sí que como para dónde vamos. Sí, sí, sí, sí. Tenemos una, tenemos una eh, problemática en estas zonas que le llamamos SAP. Las zonas SAP son las zonas de alta prioridad y que se combinan con otro término que son las famosas AGEPS. Las AGEPS son las áreas geoestadísticas básicas. Todas estas zonas, Erika, las miden el Coneval, el Inegi y CONAP. Entonces, ya de análisis en Puebla, ya tenemos para aventar para arriba. Ya sabemos en dónde están. Okay. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una, eh, un asunto eh, complicado en estas zonas de alta prioridad. ¿Por qué? Porque si tú ves eh, los años atrás y administraciones atrás, no hemos logrado sacarlas de esos segmentos de zonas de alta prioridad, o sea, no, no hemos logrado que la gente tenga otro esquema de pobreza y no eventualmente una pobreza extrema o una pobreza alimentaria, entonces el gran reto donde está, Erika, en tratar de esas comunidades, sacarlas de esas mediciones y, y, y cuesta mucho trabajo, ¿por qué? porque hay pocos recursos, en el caso del municipio, eh, no contamos con tanto presupuesto como eventualmente puede ser la federación yo soy convencido que el combate directo a la pobreza es, es una competencia exclusiva casi, casi casi exclusiva de la federación casi ¿por qué? porque los presupuestos que tienen asignados todos los municipios del país no alcanzan para mitigar el tema de rezado social en las comunidades y se ha visto históricamente Oaxaca Puebla, Chiapas sí. Guerrero también. Ver, o sea no, no no no no hay una capacidad. Te vas a las zonas del norte y es otra realidad. En municipios hay municipios mm -hmm. ricos, mm -hmm. etc. Pero nosotros nos toca estar acá. Y entonces, ¿qué pasa, Erika? Que tenemos cada vez más presencia de gente que viene a la capital a tratar de subsistir. O sea, hace dos o tres años ha venido proliferando la cantidad de personas que bajan de estas zonas. Y las vemos en las principales avenidas, con sus niños, con indumentaria indígena, con, tratando de vender eh, pequeñas manualidades, sí, algunas manualidades. Llamarlo a Y te voy a dar un dato que es muy. Eh, está muy cañón. Las personas cuando están en sus comunidades tienen alguna capacidad de tener, eh, por lo menos solventar el tema de su alimentación, con sus propios. Eh, ...sembradíos, este, su eh, tortillita... Este, uh -huh. ...sus alimentos, su frijol, etcétera... ...pero Erika, cuando bajan a la, a la capital... ...es la que llamamos la pobreza de concreto... Uh -huh. ...porque o es dinero... ...y es irte a comprar algo a una tienda de conveniencia para comer... ...o no hay para otra cosa... ...entonces... ...a tu pregunta concreta es esa... Eh, ...cada vez tenemos más presencia de personas de estas zonas de alta prioridad en la capital que, que, que no tienen resuelto su tema de, de, de rezago. Entonces, por eso estamos focalizando, este, tratando de focalizar con el impulso para, para los proyectos, el ejemplo del mezcalero, como en el mezcalero hay panaderos, eh, hay eh, artesanos, eh, hay eh, personas que se dedican a, a hacer eh, algunas eh, vajillas de eh, adobe. Entonces, ...entregamos en total, Erika... ...31 proyectos, 31 cheques... ...de hasta 50 mil pesos... ...que incentivan... ...porque si al mezcalero... ...le da su embotellamiento... ...logra hacer su embotellar ...y logra etiquetar... Claro. ...y lo vende... ...bueno pues ya le entró... ...entonces el mezcalero con la lana va a ir a comprar algo... ...entonces incentivas este Erika... Claro. ...si no incentivamos la economía local de las comunidades... ...poco vamos a poder hacer... ¿no? ...entonces focalizamos... ¿Y qué hacemos? Además capacitamos. Este es otro de los grandes programas. Tenemos un convenio firmado con ICATEP, el Instituto de Capacitación del Estado de Puebla. Y capacitamos de manera gratuita en nuestros siete centros de desarrollo comunitario, Erika Amigos, en qué? En oficios que pueden hacer que una persona abra su propio negocio. Estilismo, eh, eh, horneado de pizzas, eh, este, uñas de acrílico, las que llaman uh -huh. las gelish. Uh -huh. Este eh, corte y confección este, primeros auxilios entonces estamos capacitando ya llevamos a más de, de 4.000 personas capacitadas en los, centros, en los centros de salud comunitario que ayudan a eso, Erika, uh -huh. a que sepan cortar el pelo y ponen su pequeña estética y capacitan a los demás entonces este tipo de cosas había modelos ya que han desaparecido los famosos proyectos productivos de capacitación, ¿Cómo uh -huh. le decías a la gente a mí, a mí no me gusta citar esta, eh, esta apología o esta comparativa, pero es, no, no, no le des el pescado, ¿no? te este, ayuda a la pescar, o es sea, bueno, me hace muy romántico. Más bien es ser subsidiario, no le entregues 50 mil pesos, con los 50 mil dile que multiplique su negocio y es un poco la mentalidad que estamos tratando de hacer. Erika, en las comunidades y sobre todo en las que tenemos detectadas con alto rezago este social de acuerdo tienes algún índice eh, es decir para medir esto o sea Puebla tú la recibiste con sí. este índice cuál es la meta cuál es lo deseable hablando de un año pues es realmente sí, muy claro. poco sí, es sí, muy sí. poco no lo, el, el objetivo real que sí. tú estás buscando cuál es este a mí me a mí me bueno yo te diría que eh, el, el índice el, el, el índice que es un parteaguas es el número de pobres en la ciudad de Puebla ¿cuánto es? 600 mil o sea, sí. personas con alguna con, alguna carencia, con uh -huh. alguna carencia ¿cuáles son las carencias? insisto acceso a servicios públicos este, acceso a acceso a, al agua potable a una vivienda digna a eh, servicios universales de eh, medicinas de o sea, con alguna carencia yo te diría si trato o si tratáramos de mitigar eso con los pocos recursos que cuentan todos los ayuntamientos, yo te diría, bueno, podríamos en algunas pautas bajar algunos porcentajes de pobreza. El problema, es que, los, el problema que tenemos los ayuntamientos es que no tenemos una capacidad para ser contundentes, Erika, en, que, en reducir las, las tasas de pobreza, insisto, para mi gusto y un, un año de experiencia que llevo al frente de la Secretaría de Bienestar, y no es por tema de. de no es por un tema político, ¿eh? O no es un tema de echar responsabilidades o quitarme las responsabilidades, no. Es un tema de una capacidad técnica y presupuestal. ¿Y cuál es? La Federación tiene los recursos, los programas y la capacidad técnica para ellos sí, para sí abatir directamente el tema de la, de la pobreza. Tan es así. ...que tienen todos los programas sociales... ...todos los programas sociales... Uh -huh. ...que con cada uno de los estilos de gobierno... ...partidistas e ideológicos... ...ha ido cambiando y se ha ido, se ha ido moldeando... ...hace tiempo teníamos... ...el famoso FONAES... Uh -huh. ...que era el impulso a proyectos productivos... ...en comunidades pobres... ...hoy todo el tema de proyectos productivos... ...de capacitación... ...de incentivar la economía social... ...no existe... ...¿qué existen? ...hoy en día existen becas... ...existe dinero en efectivo existe el 70 y más, que, que también te, te, otros gobiernos no tenían. Pero la gran pregunta es, las mediciones de Coneval indican que eventualmente, lo digo eventualmente porque tampoco quiero brillar, porque luego me, me dicen que... Este, que este, ¿Cuántos puntos a la pobreza en México eh, se, ha, se ha logrado mitigar? ¿no? En México tenemos alrededor del 47% de personas... Con, alguna, eh, con algún rezago, o sea, 47 millones de, de pobres con alguna eh, condición y alrededor de 10 millones en pobreza extrema. Mediciones prácticamente actualizadas de Coneval. De acuerdo. Y hablando del caso de Puebla, de la capital, de estos 600 mil, ¿cuál sería tu objetivo? El objetivo es reducir, sí, se puede. Bueno, la, mi, mi primera pregunta es, al menos, a lo mejor me vas a decir, igual ya nos incrementa, que ya eso sería sí, bastante. Claro, sí, claro. Pero se puede reducir esto con estas eh, posibilidades que son muy limitadas. Yo te diría que, que en una que en una coordinación entre los tres órdenes de gobierno sí se puede, sí se puede reducir. Eh, insisto, los recursos son pocos y hay que estarlos estirando. Pero si, si se focaliza y yo me ciño en alguna comunidad, ¿no? Uh -huh. Donde estemos macheteando algunos proyectos, bueno, pues eh, eh, de alguna manera ayudaremos a mitigar y a, y a, y a eh, restar un poco el tema de social. Pero es un reto enorme, ¿no? O sea, tienes, tienes todo un toda una, eh, universo de personas con alguna carencia. Y volteas a ver tu, tu, tu, tu fondo, y no es tanto, ¿no? Y porque aparte hay otros programas muy importantes, como el tema de las estancias infantiles, las jornadas integrales, los comités vecinales, la vinculación ciudadana. Este, tengo otros 6, 7 programas. Entonces pues hay que estarlos fondeando todos. Entonces, la, la pregunta concreta es: si hay una coordinación entre los tres órdenes de gobierno, sí se podría, siempre y cuando estemos haciendo un punteo de acuerdo sobre, sobre, sobre, una, sobre una área es específica, ¿no? De acuerdo. Eh, Mónica Cao, Laura Cruz, Taxi Azteca, ¡Saludos! saludos. Benjamín Hernández, Fabián Pastrana, Yulita Márquez G., Valentín Juárez, Ani Ramírez, eh, Fabián Pastrana. ¿Cómo se puede eh, entrar eh, Enterar, perdón. Uh -huh. ¿Cómo se puede enterar sobre las capacitaciones que ofrecen? Y te manda saludos. Ah, muchas gracias. Eh, estamos en nuestra página de Facebook, eh, Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana. Okay. Ahí tenemos la información de todos los cursos que llevamos con ICATEP. Y quiero decirles que, bueno, aprovechando la pregunta, los, los, los cursos son gratis. O sea uh -huh. se capacita a gente gratis parte de mi presupuesto es para ah, subsidiar ya. conjuntamente con ICATEP los cursos, ICATEP pone una parte nosotros ponemos otra en un convenio de colaboración y en los siete centros de desarrollo comunitario que tenemos, ahí será, entonces es gratis, va y yo te invitaría, invitaría a los, a los amigos a que se metan a nuestra página de Facebook y ahí tenemos, si no me equivoco ahorita publicados los que, los que ya vienen en puerta, los cursos de capacitación que son muy buenos de acuerdo. No. Juan Manuel Merino también nos está viendo. A ver. Saludos. En cuanto a la participación ciudadana, sí. a ver, este, ¿no? Hemos visto ahora un, un alcalde que eh, se pone a pintar y no le entra ahí a la colonia y, o sea, lo hemos visto como en la, en la faena, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, este hace tiempo que no veíamos a un, a un alcalde haciendo esto, sí. la verdad, ¿no? Y mucho menos la pasada administración, mucho menos, pero bueno, no hablemos de ese... Yo lo dije. De ese, de ese, de ese tema de ese, porque nos deprimimos todo. De ese episodio. De ese episodio sí, sí. triste para Puebla, Siempre. pero bueno, a ver, continuemos. ¿Cómo, cómo eh, está la gente tomando esto? la participación ciudadana de que, uh -huh. órale, le entramos no también estuvo aquí, por ejemplo la diputada Lupita Leal uh -huh. y me estaba contando que junto con la gente, se pone también a pintar, sí, y ella bueno. también se puso ahí a pintar, y bueno la criticaron también, y bueno, como sí. sea pero la gente le está entrando sí. de que aquí tienes tu pintura píntale si sí. ¿Sí realmente participa o cómo, cómo ves al poblano como... Este, sí le está entrando al, al ruedo de la participación, más o menos. Mira, yo te diría, los esquemas de participación ciudadana pueden ser muchos. Sí, muchos. Y, Pero esto es muy visible, pues. exacto, por eso exacto. lo saqué a reducir. Y nos podemos jactar de que somos un gobierno en el que la gente participa. Yo te diría dos cosas. La primera, la gente quiere ver a los funcionarios en la calle, esa es la meta. Si Lupita Leal pinta una guarnición la critiquen, pues que la critiquen. Pero es una diputada que está en la calle. Si Eduardo pinta, barra y le decían este, Lalo Carpintero, Lalo Barrendero, pues qué bueno que le digan así. En lugar de Lalo este, que no hace nada, el, el Lalo que dónde está, el Lalo. O sea, Lalo Barrendero, Lalo el que se sube, Qué bueno. Porque es un alcalde. La gente quiere ver chambear a la gente, quiere ver chambear a Eduardo. La gente quiere políticos cercanos. Y lo más importante, Erika, la gente agradece que regresemos a las colonias. Entonces, este esquema de participación ciudadana nos ha resultado muy exitoso. ¿Por qué? Porque es, ya deja de pedir. O sea, el modelo paternalista de los años 60, 70 y 80 se agotó hace mucho tiempo. Se supone. Se supone. <risa> pero, pero se colapsó. Porque uh, ya no hay lana... Para que el para Estado te ponga esto. todo, porque antes el Estado te ponía el hospital, el aeropuerto, el ferroviario, tu casa, este, tus servicios, tu teléfono, todo te ponía el Estado, acuérdate, en el modelo de los 70s, 80 ese modelo a raíz de que cambia y de que se le, le truena el cohete a, a Jolopo, a José López Portillo, y empieza el modelo neoliberal, que si es verdad, bueno, pues se privatiza todo, entonces la gente dice, no, pues ya me tengo que poner un poquito más activa, ¿no? ¿A qué lo traigo? Hoy, Erika, mucha gente exige, nada más. Oye, mi bache, oye, mi calle, oye, mi luminaria, oye, ¿ya pagas el predial. Ay, no, perdón. Oye, ¿por qué no barras tu calle? Ve cómo la tienes. Sí, tiene razón. Oye, ya te organizaste en tu mesa directiva, participas en tus consejos vecinales. Oye, no, no, no. Pues, brother. Ah, así les dices tú. Ah, claro. claro. No, no, yo les digo no. Les dice el presidente. Ajá. Imagínate un escenario. Y es real. No, pero así no, no les dice No, así bueno, o sea, hay, hay, hay, Por, hay, eso, hay, por hay, eso te pregunto, hay, por, tú así les dices? Te, te voy a decir cómo se les dice. A ver, por, porque tú estás en las calles. Sí, claro, yo, yo estoy en las calles. Yo, ta, yo ta vengo de saco porque... Ah, pero bueno, como sí. estás diciendo, funcionarios en la calle. Tú estás en las calles. Yo diario estoy en la calle. Okay. Diario. Yo, yo, yo estoy en San Miguel. ¿Qué les dices? Ni más que los regañes. No, no, no, no, no, no se, no se regañan, pero fíjate. A ver, ¿cómo, a ver, ¿cómo les dices así? Real, real. Va, vamos, a, vamos a una reunión real. Por Ajá. ejemplo, de los viernes que hacemos las jornadas integrales y, y, la, y los comités. Jornadas integrales en dónde? ¿En dónde las eh, por ejemplo, este, San Jorge en okay. la unidad habitacional, hacemos las jornadas okay. integrales y están los vecinos ¿en, en entonces, dónde lo haces? ¿ahí en la calle en la, la cabecera, en una cancha este, en donde en haya, la calle, así es. ahí lo haces Ahora te, voy a, te voy a platicar el modelo de jornadas pero te quiero decir cómo lo hacemos entonces tenemos reunidos a 50 vecinos Ajá. está el presidente municipal y estamos los servidores públicos oyendo y ya sabes Presidente, es que la luminaria, presidente, es que la calle, este, la calle 3 de. Este, uh -huh. Es que la patrulla, es que. Entonces empiezas a recibir un cúmulo. Claro, uff, claro. Entonces, Lo puedo entonces, Eduardo, Eduardo toma la palabra. A ver, vecinas, sí, sí. A ver, alce la mano los que ya pagaron su predial. sopa. Ay, jajaja. Ja, ja, ah, la verdad. Entonces, es un trabajo colaborativo. Y, o sea, entre broma y broma y siempre llevamos los índices de pago del predial. A ver, esta colonia tiene el 40% de pago del predial, lo que quiere decir que... Y, y es muy alto. 4 de cada 10 pagan el predial. Entonces, no hay dinero que alcance. ¿A qué voy con esto, histórica. Que se tienen que hacer corresponsable a la ciudadanía. Los gobiernos, y lo dice el experto en políticas públicas, este, el experto ya se me fue, bueno, ahorita me acuerdo, de uno de los uh -huh. autores este, mexicanos, lo dicen... Eh, los gobiernos están colapsados o sea los gobiernos están overload ya no alcanza, ya no hay que si participa la ciudadanía es mucho más fácil, te voy a dar un ejemplo de participación ciudadana pura hace un mes entregamos 800 kits de pintura este, vinílica de pintura, de tráfico desbrozadoras, pala, pico y creo que algunas carretillas, 800 kits para 800 comités vecinales, bueno, nos mandan fotos de ella dándole a su colonia, pintando sus banquetas, desbrozando sus parques, y no es que nos hagan la chamba a nosotros, no, es que el problema es que Servicios Públicos tiene miles y miles y cientos miles de camillones por podar, no te da la capacidad, entonces, si los vecinos se organizan, si barren su calle, si pintan su banqueta, se arregla bonito este, sus jardineras. ¿En qué porcentaje participa la gente? Si pudieras, eh, eh, ponle un número. Yo te, yo te diría que la, que la gente, por lo menos que hemos visitado en, en las colonias, en las jornadas, yo te diría que sí tienen bien puesta la camiseta, a lo mejor un 70%. O sea, si hay gente bien comprometida y si hay gente que le das la en las jornadas que hacemos los viernes y, y hemos, nos hemos puesto a chambear... Y ya está este Lalo pintando y estamos desbrozando. Y, pues es, un, es, un, es un trabajo comunitario. Ojo, no las inventamos nosotros las jornadas. Ya vienen desde Gabriel Nojosa. Quedan sí, los, los, los recuerdo, hits. Sí. Las hits. Claro. ¿no? las jornadas intensas de trabajo. Sí, lo no recuerdo. Pero hemos ido moldeando. Y además, la Puebla de Gabriel de los noventas... ...no es la Puebla de, de Eduardo... ...no, de, no, no... no, o, sea, no bueno. ...o sea, es un monstruo... ...claro... ...o sea, no. de norte a sur de política... ...violencia, seguridad... Eh, es, ...ya es, esto es otra cosa... ...es brutal... Sí. ...entonces, nos metemos a chamar con la gente... ...y luego, Eduardo me pidió que diseñáramos un modelo... ...de intervención a unidades habitacionales... ...las unidades habitacionales son bien complejas... ...bien complejas... ...si tú quieres tomar una muestra... De una problemática social, basta con irte a una unidad habitacional en donde hay desorganización vecinal, en donde hay problemas en la mesa este, directiva o de administración, en donde hay ambulantaje, en donde hay este, inseguridad, en donde hay este. en donde hay jaulas este, que guardan los coches, en donde. O sea, hay una problemática. Bueno, hicimos un, un modelo de intervención que nos que nos duró casi cuatro meses de trabajo, es lo que te digo, mucho en poquito lugar. Entonces, le amachinamos en Agua Santa durante tres meses, en ordenar el comercio, en meter servicios públicos, luminarias y temas de seguridad. Uh -huh. ¿Cuál fue el resultado? Dos, la percepción de seguridad cambia porque hay más rondines y, y la gente dice hay más presencia en el ayuntamiento. Entonces funcionan. Pero si yo me meto a tratar de intervenir en las 70 unidades habitacionales, ¿sabes qué les hago, Erika? Un brochazo, una barrida y un trapazo. Y no cambio realidades. Así funcionaban anteriores, las anteriores mentalidades de, de, de desarrollo social. Uh -huh. Y hoy prefiero echar toda la carne al asador, como dice coloquialmente, a una unidad habitacional. A lo mejor acabo tres, tres unidades habitacionales en, en la administración de Eduardo. Pero las tres les cambié, no la realidad, pero sí una, una percepción, una, una condición. Porque si me pongo a terminar a 70, ni voy a terminar, no les voy a hacer nada. Wow. Y, claro. y, este, y, y, y los recursos son, son, son, son pocos. ¿no? Dice Laura Cruz, ¿cuál sería la mejor forma de incentivar a la ciudadanía a integrarse para mejorar su localidad? Hay muchas formas de integrarse, muchas formas de participación. Yo los invitaría también a que formen sus comités vecinales, Llevamos hasta la fecha, Erika, Amigos, 1.100 comités vecinales que están registrados ante la Secretaría de Bienestar, no son comités vecinales ni formar por formar, es gente que está comprometida que dice, secretario, presidente, yo quiero formar mis comités, mm. son, cinco comi son cinco personas por comités en cualquier colonia. Nos llaman ahorita un teléfono que voy a dar de, de, este, de atención y ese comité se vincula directamente con la dirección de promoción social que la encabeza eh, el director Miguel Méndez Gutiérrez y empezamos a hacer chamba con ellos, chamba, Bien, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba capacitaciones, los capacitamos en prevención del delito los capacitamos en el tema de Contigo Mujer eh, de, este, los capacitamos en el tema de eh, los puntos de internet o sea, hay que estar con ellos, claro, hay que estar con ellos vamos a reiniciar, a reiniciar las reuniones vecinales Hemos tenido reuniones vecinales hasta con 500 personas ¿eh? en salones que todo mundo nos morimos de calor, pero ahí está la gente diciendo: Oye, yo tengo un problema, tal, ta, ta, ta. Mesas de trabajo, ¿qué propones? ¿Cómo se organizan? Si no nos metemos al tema de la organización, este. Poco, poco vamos a poder y, bueno, y eso, no sé hasta qué punto sea chamba del ayuntamiento. Eso también es, es parte del ser ciudadano. Es una corresponsabilidad. Es corresp parte de sí. ponerte tú las pilas con tu, con tu comunidad en tu colonia Es una corresponsabilidad. Te, es te... como esperar a que llegue el maestro a que. A ver, niño, siéntate, a ver, tú no le saques la lengua a Fulano. Es vergonzoso. Sí, vergonzoso. Te voy a platicar rápido una anécdota de lo que nos pasó en. Eh, la unidad habitacional, me parece que en Solidaridad o en San Jorge, una vez invitamos a los vecinos a barrer sus calles. Entonces, pues llevábamos escobas, llevábamos este carretí, llevábamos todos los implementos. Vecinos, estamos de estas hombres, estamos este, pintando y estamos quitando los grafitis. Ya ves que los grafitis también sí. son brutales. Ahí chameándole y tocamos a un vecino y nos dice: Yo no voy a hacer el trabajo. ...que les corresponde a ustedes... ...bueno, es una percepción... ...si no errónea, es una percepción... ...ya para estos tiempos muy egoísta... ...¿por qué? ...porque si bien es cierto, por mandato del 115... ...nos corresponde a los ayuntamientos, Erika... ...los servicios públicos... ...no da para regresar otra vez a San Jorge... a ...hacer una jornada... ...entonces, ¿qué pasa si el vecino se organiza... ...y todos los días le dan una chainada? ...hemos cambiado... ...no te imaginas las canchas de fútbol rápido... ¿Cómo han estado? Bocas de lobo, como la llama este presidente municipal, abajo de puentes. La ciudadanía necesita adueñarse de los espacios públicos. Exacto. Necesita adueñarse. Entonces, todo, todo esto lo que hemos estado platicando Erika tiene un fin inequívoco, que es la reconstrucción del tejido social. Estamos, estamos partidos en dos. Claro. El tema de adicciones, el tema de la desorganización, el tema de los chavos, el tema de, de la de, de la desorganización vecinal, este el tejido social está está muy complicado. Y es que en la medida en que seamos nosotros mejores ciudadanos, vamos a tener mejores autoridades. Por supuesto. Porque así de, a ver, yo, a ver, autoridad, necesito que me apoyes en esto, en esto, porque nosotros ya nos organizamos, ya nos organizamos en esto, ya esto y hacemos esto. Exacto. Ah, no, y entonces. ...y te exijo... Así ...y a la otra entonces... ...pues no voto por tu partido... ...claro, así es... ...como muchas veces si somos los poblanos... ...pues esta ciudad... ...ha ido cambiando de partido en partido en partido... ...pues porque... Sí. ...porque somos exigentes y somos críticos... Sí, claro. ...y está bien, pero... Sí. ...pues también como para pedir... no ...tenemos nosotros que ponernos las pilas... Sí. Y, y, ...y alzar la voz... ...sí, y, y, y te insisto Erika... ...luego no tenemos ni idea... ...de la magnitud de ciudad que tenemos... Eh. ...o sea... ...es en verdad... ...colonias... ...hacia el sur... Este, ...espacios, avenidas que dices... ...ya estoy en otra ciudad... ...o donde estoy, o sea... ...por eso la Puebla trazada... No, ...céntrica... ...ya es, es... ...es una urbe brutal... ...y súmale... ...que formamos parte de una masa... ...de ayuntamientos... ...o sea la famosa zona conurbada la zona conurbada la zona, claro, zona que conurbada sí. que son las cholulas no, no, ajá tú ya llegas en unos minutos a cholula sí es, así es. ¿no? y y, y sí, sí, cruzas la calle y ya estoy en la así otra cuatrocientos cincuenta ¿sí? este ta, ta, ta. entonces es, una, es un reto matías estancias infantiles por estancias favor. infantiles Ese es eso es algo que como la gente sí, lo pedía sí, lo exigía sí, sí. Eh, eh, porque sí. las más eh, el sector al que más se beneficia en este caso es a las madres, a sí, las mujeres, sí, sí, sí, sí. porque de alguna manera eh, eh, se les puede ayudar para que ellas también vayan, trabajen, hagan sus cosas y, y, y esto era era una exigencia sí. social. A ver. Cuéntanos, porque también nos han dicho de que no, no están completas y entonces y que es por, como pura fanamaya. A ver, ¿cuál es la realidad de las estancias infantiles? ¿Cómo funcionan? Mira. ¿Cuántas son? Que son 30. 70. 70. Sí, mira. Okay. Ahí te va. A ver. La ecuación es muy fácil. En Puebla Capital había más de 150 estancias infantiles que estaban funcionando con el, con el gobierno federal a través de los apoyos de estancias infantiles. Uh -huh. Va. ...el gobierno federal hace dos años... ...les corta el emolumento... ...y... Eh, ...continúan operando pues a la buena de Dios... ...o sea... ...sin eh, apoyos... ...y no voy a decir en una ilegalidad... ...pero bien en una incertidumbre... ...o sea... ...las tancias infantiles... Se, convirt ...se convirtieron en fantasmas... ...que albergaban niños... ...que pues se las arreglaban como podían... ...y que eh, a la buena de Dios... ...insisto... ...sacaban adelante su, sus propias estancias... ...y sus propios eh, eh, centros infantiles. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Detectamos cuáles estancias eran, eran susceptibles de regularizarse. ¿Por qué, Erika? Porque cualquier actividad comercial en el municipio... ...debe de regularizarse, o sea, tener uh -huh. sus permisos... Claro. ...tener sus licencias, tener su empadronamiento. Entonces, detectamos un universo de estancias... ...y vimos cuáles eran factibles de inscribirse... ...en qué consiste el programa de estancias infantiles... De, de, ...del alcalde Eduardo Rivera... ...les damos... ...número uno... B, ...apoyos... sí ...apoyos de 700 pesos... ...a cada niño o niña... ...en las 70 estancias que ya están inscritas... Uh -huh. ...esas 70 estancias las pueden consultar en www.pueblacapital.mx. ¿Por qué te lo digo, Erika? Porque todavía hay estancias que tienen capacidad para albergar a niños becados. ¿A qué voy? Nuestro presupuesto alcanzó y alcanza para becar a 28, hasta 28 niños por estancia. Hasta 28 niños. Pero hay estancias infantiles que ahorita no tienen los 28, todavía tienen 12 o 13. Entonces, yo invito al auditorio a que cheque cuáles son las estancias, se comunique y diga: Oiga, yo quiero ir a trabajar, no tengo dónde dejar, no, no, no, no dejar a mi infante, quiero ver si todavía tienen espacios. Y todavía hay espacios, Erika, para niños becados. Entonces, 700 pesos por cada niño, de 3 a 5 años, en estancias infantiles, ¿va? Y se pueden becar hasta tres niños cuando uno de ellos existe alguna discapacidad. O sea, máximo dos niños por familia o tres cuando existe una, una discapacidad. Entonces, Erika, el, el tema de estantes infantiles no es, no es un programa eh, que sea humo, no es un programa que sea eh, un discurso político. El, el programa de estantes infantiles está, existe, es patente. Todas las direcciones, todas las estancias tienen niños ahorita. Yo personalmente visito una o dos, este, por lo menos cada 15 días. Y tuvimos apenas el evento donde estuvieron todas las titulares de las 70 estancias, parte de los papás y parte de los niños, y entregamos el cheque número 70 a la estancia número 70 para sus becas y para que ellos puedan subsidiar a los infantes, niños y niñas poblanas. Entonces, la neta ha sido un paro, porque los dejas en una estancia que ya está regularizada y ya se pueden ir a chambear papá a mamá. Ojo, y quiero ser bien claro en esta parte, Erika. las estancias infantiles no son entes municipales, ¿eh? no, forman, no, forman, no son eh, parte de la administración pública municipal, son entes particulares, el cuidado... Y responsabilidad de los niños okay. está a cargo de los particulares. Okay. Pero nosotros la regularizamos si les damos su beca. ¿Va? Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, pues hay niños, ¿no? Están susceptibles a cualquier cuestión, uh -huh. pero eh, todo el cuidado, responsabilidad y, este, y, y, y, el, y la, la, el propio cuidado y resguardo de los niños. Tacaron los titulares. Y todas las estancias son particulares, o sea, son, son, son pequeños centros particulares que no, que no, no son brazos, no son bracitos del, del gobierno. Entonces, Erika, es un programa padrísimo, con un altísimo sentido social, era una, era un clamor, el tema de las estancias. Y bueno, pues yo te diría que veremos si alcanza para abrir más estancias infantiles. Pero ahorita tenemos 70 estancias infantiles en este programa pueden consultarlo, insisto, en la página del ayuntamiento y también ver qué lugares todavía hay. ¿Por qué? Porque nos encontramos estancias después de la pandemia en la inanición con tres niños, cuatro niños. Porque las familias lastimadas por la pandemia, los papás home office, pues el niño no va a la, no va a la estancia. ¿Qué va? Pues si lo tenemos acá, además no tenemos dinero. O ahorita que se reactiva todo, ya mandan al niño a la estancia. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo papá. Yo tengo dos niños infantes de 3 a 5 años. Los tengo que dejar en una estancia infantil. Oiga, están en la estancia Mundo Feliz, y este es real, Mundo Feliz, que tiene el programa de becas, sí, ah bueno, entonces los llevan, Mundo Feliz cobra mil pesos por niño mensual. Pero con las becas, el papá va a pagar 300 pesos por niño. Ya, okay. Por los dos va a pagar 600 pesos mensuales. Ya. En lugar de 2000, de 2000, pesos, 2000 va a pagar 600 pesos mensuales. Entonces es un sí. paro, sin sí, paro. paro, Y luego les hacemos un descuento, Erika, en el pago de sus, de sus derechos. ¿Por qué? Porque las estancias deben de tener empadronamiento, licencias de funcionamiento, uso de suelo específico y lo más importante, carpeta de gestión de riesgos, de protección civil. Sí, claro. Ya. Ya. O sea, sí, sí, sí, sí. Este, nos piden estancias Oiga, este secretario, quiero entrar al programa de estancias infantiles, pero estás operando en el primer piso de un dúplex de de o de una unidad habitacional. No, dice no puedes. Oiga, secretario, quiero, poner mi, este, quiero regresar mi estancia. No, porque tienes a 10 metros una gasolinera. No abrimos estancias infantiles o no dimos permiso, no dimos permiso a aquellas que representen un riesgo externo civil que pueda causar algún tema. Si un niño un día se tropieza dentro de una estancia y se abre la frente, pues bueno, pues son, son eventualidades que suceden igual que en sí. una escuela. Pero insisto, En la casa, en la, la casa, casa. misma. Claro. Exacto. Pero, pero, pero el tema es. El tema es delicado, porque no, no estamos tratando con, con eh, focos, con luminarias, con poda claro. o con bacheo. Estamos tratando con personas. Entonces, claro. las 70 están perfectamente regularizadas. Tienen sus permisos y se han hecho a este, se han hecho acreedores a su a su beca de 700 pesos. De acuerdo, sí, sí. Pues Matías Rivero, de verdad, muchísimas gracias no, man, no, por Matías, estar que aquí. Nos Los jurados. No. Eh, eh, ya vamos casi 50 minutos, ¿ya? O sea, este, hay mucho de qué platicar sí, y la verdad. Qué bueno que viniste. No, con mucho gusto. Ya, ya empezamos a, a, a chambearle y sí, ahí en la medida de tus posibilidades. Con mucho gusto, cuenta con ello. Nos encantaría tenerte aquí nuevamente. Cuenta, cuenta con ello y, este, y hay mucho por hacer. Por supuesto estamos corrigiendo el rumbo, pero haciendo trabajo colaborativo con los regidores también, con el gabinete y con la ciudadanía, vamos a poder sacar muchos problemas adelante. Perfecto. Ya sé por qué hasta los morenistas te aplauden. Ya sé por qué. Le, no, le mando es real. y a mis amigos. A Leo, que, a, a, todos Leo a, ellos. A, a Lisa, a todos. Así, con todos me tengo un acceso. Así más. es. Ay, así pues es. qué bueno que hay funcionarios que sí trabajan. Y aquí hay uno. Ay, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ti. Pues muchas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue en nuestras redes sociales. Échate un clavado a los conjurados. Besitos. Pasa muy buenas noches. Bye.